Los tres chiflados, Curly, Larry y Moe, en tres bobos incompetentes. del lobo lo homogénico y del espíritu paracleto. Amén. Hermanos, oremos. que como estáis cubiertos y arrodillados. Vamos a rezar el patronaste. y es incaeis, santificatus tu, tu Apeñam regnum tu, diapulantus tua. sikat caelo es in terra. Daniel nostrum, qualitatum danobis. odi et dimiti nobis. Debita nostra, sikat et non dimiti. Devorimos nosotros. Él no inducas in tentación. Se libéranos, amado. Un secolo, un seculorum. Amén. Podéis otro bien. Y descubrimos. Y allí estuvieron nueve años sin saber qué hacer y sin saber qué hacían. Cuando llegaron a Jerusalén les dejaron las caballerizas del templo de Salomón y de ahí es de donde procede su nombre, los pobres caballeros del templo de Salomón. Y templarios, viene precisamente por ahí. Uno de esos misterios son que fueron nueve caballeros que se fueron un año nueve, si lo sumamos, y que estuvieron nueve años allí, haciendo no se sabe qué, pero que al cabo de nueve años resurgieron. Y en muy pocos años consiguieron ser la fuerza de combate más importante de aquella época que se ha construido, construido papá. Se decía que los caballos templarios no podían rendirse si no estaban en una inferioridad de 4 a 1. Significa que un caballo templario debería poderse enfrentar como mínimo a 3 sarracenos. Difícil, pero bueno, vamos a suponer que sí, teniendo en cuenta que eran hombres de aquella época fornidos, fuertes, y que les movía una fe muy poderosa, que era la fe en Cristo. <coughs> Entre otras muchas de las cosas que se escriben de los templarios, es que ellos, además de guerrear con los sarocenos, intentaban pactar con los mismos sarocenos con los que guerreaban y aprender de ellos. Se cuenta, una de las cosas que los misterios del, misterio del temple es que los templarios llegaron a contactar con una secta o movimiento que se llamaba eh, el movimiento del, del viejo de la montaña. En muchos sitios los conocerán o los habrán oído contar como los Assassin. Pero lo de no es porque fueran asesinos que asesinos para el juego y, y la novela que se sobre el tema. No, no eran asesino porque eran fumadores, o tomadores de hashish. Es bobos incompetentes.